Vale. City Music. Noches frías. Dejando huella. Noches frías tan amargas como el invierno. Y me doy cuenta del dolor que hay en mi cuaderno. el invierno y me doy cuenta del dolor que hay en mi cuaderno no soporto ver este mundo tan enfermo y siento vergüenza de expresarlo Hoy me desperté con un objetivo De motivar a todos los que se han Sentido cautivos, no puedo creer Que nos hemos vuelto primitivos Este rap es la semilla de mi último cultivo Al parecer toda mi vida He estado en cuarentena, pues al abrir La puerta veo que nada vale la pena Dime que es esto que ha pasado, acaso es mi Condena, porque este mundo ya no es Lo que mi infancia era, si sales A la calle y haces una buena acción Se murmura seguro lo hacen por seguidores En TikTok, ayuda al necesitado Sin haber abusado, pues es lo único que de ti habrán buscado Olvídate de mí, olvídate de mí Ya no quiero pensar en todas esas cicatrices Tan solo lucha por tener una vida así Y en cada buen gesto ayudar al infeliz Y si no, dime en dónde me encuentro Acaso me he muerto, no lo comprendo Nada malo he hecho, con Dios voy derecho Porque este mundo cada vez está tan deshecho Solo quiero que me des el Dame la fuerza que me estoy ahogando. Ahora sí creo que el mundo se está acabando. Pues no, yo me levantaré nuevamente. La limitación solo está en mi mente. Sigo avanzando como un buen guerrero. Porque lucharé por rodear el mundo entero. La música es la que me tiene aquí presente. La fuerza que me dice para ser transparente. Tarde o temprano cruzaré el continente y poder dejar un mensaje a todos para siempre.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 Mi voz plena y grita mi alma llena El limpia lo que les envenena, nada me frena Esta silla no es condena y con mi canto suena Y con ella cambiaré a mi tierra entera No critiques porque no es necesario ser un adicto Luego no poesía y estilo con arte algo distinto Por los maleantes del género lo dejan en el extinto Pero gracias al rap los he sacado de su laberinto Totalmente abandonado, porque nadie lo quiere. Por eso que hizo en el pasado tan solo fue una fantasía que se ha borrado. Cada vez que yo lucho por estar mejorado, tal vez no soy el rapero que quieres escuchar. Pero escúchame, entiéndeme, vente a jugar. Oye, tu bombón, escucha mi canción. No canto reggaeton, presta atención. Tengo una motivación para la nación, sin discriminación a la nueva generación. Ella. Hey,